Sí, de los bueno. pescaditos lindos de acá de la zona ya un peje de medida lindo 30 centímetros perfecto todo a flote miguel y, todo cor y cortito no, 10-12 centímetros barba barba muy bien daniel nuestro guía el día de hoy así que bueno daniel nos va a contar un poquito con qué equipo está pescando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 ...chiquitín, que se va al agua ahora... ¡Dale! Así que bueno... Seguimos entonces... Otro chiquito... Bueno... La otro pescadito de medida 25... 25 centímetros Miguel... Bueno... Mucho pescado de eso ahí... ¿eh? Mucho pescadito de ese de mucho pique. Bárbaro una cara. O una tarántula no le Bueno, acá tenemos otro pescadito de la Soraya. Bueno, está ¿Eh? un poquito mejor, mejor tamaño mejor. Bárbaro Ahí está la profundidad Sí, sí, bien arriba, diez bien, bien diez arriba 10 centímetros, dos. Perfecto Miguel, bárbaro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 cómo andan estas clásicas bigoteritas los palitos de cribal espectaculares che, espectaculares marcan muy muy bien, listo Muy, muy bien. acá venimos con otro, sin cortar eh. sin cortar la imagen, Mira. uno atrás del otro pique ¿sí? es continuo, continuo continuo. acá tenemos otro, otro pescado Mira. lindo pescado todo así, todo ese tamaño bárbaro che, se ha activado, se ha activado mucho después más. de que cambiaron las temperaturas sí, sí, sí. Al, al levantar un poco la temperatura cambió todo, perfecto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 Otro juvenil de la Zoraida Otro juvenil más Álvaro, acá en pesquero Luis Robea Junto al guía Daniel Gasol y Miguel sí. Gonera Estamos a full con el pique, a full Bueno, es continuo el pique Continuo, por Todo tamaño, un poco más grande que uno Pero mucho, mucho pique, muy entretenida la cosa Perfecto, seguimos Bueno, acá tenemos un pique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 Estamos alivianando equipo de una manera tremenda. Sí, acá tenemos las boyas de Miguel, es una boya de marca Surfish de madera balsa de 12 milímetros y acá tienen para que comparen con una clásica bollita yoyo, el tamaño que tiene prácticamente similar similar. Mirá, ahí estamos. Que, bueno. mientras Daniel habla, acá tenemos un pique al lado, de la, mirá, mirá. Al lado ahí, de la lancha, ahí, y acá está, al lado de la lancha, que recién había levantado el pejerrey, para que se den cuenta.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 mucho pique, Daniel, te agradecemos. Los equipos, bueno. los equipos muy bien. Sí, los, los equipos, equipos muy bien. bien. Equipos. De 10, de diez, de diez. Ah, Daniel, que nos llevó al lugar indicado para sacar los peces. Sí, No le erró, no Ya anduvimos dando vuelta. Bueno, ah. una sola movida, paramos el motor del tracker y caímos sobre el pescado directamente. Ah, sí. Bueno, vamos a mostrarle a la gente que estamos acá en el pesquero Luis Robea de Villa Cañas.